Estamos aquí en Córdoba, hoy 23 de marzo de 2019, en la jornada laicista que organiza Europa Laica, la número 14, una jornada anual para hablar sobre los temas que nos importan. Este año tiene como título eh, Laicidad y Democracia, hoy en España, y se estamos tratando distintos temas. Pero lo que nos interesa hoy en este apartado de testimonios al vuelo, es recoger la opinión de una persona, en fin, alma mater de esta sección, del programa de Europa Laica en Sintonía, el programa también de Sintonía Laica, todos estos programas que se emiten por la FM de Radiopolis. Y estamos con Miguel Campillo. Miguel Campillo es una persona, un correoso del activismo social, un correoso de la democracia, y que en su momento pues, tomó la decisión de, bueno, de arrancar esta experiencia radiofónica como un elemento más pues, de la divulgación de los valores laicos, ese valor democrático que es tan necesario que se pueda entender. Miguel, buenas tardes. Hola, Juanjo, buenas tardes. Bueno, pues ya sabrás que hoy tú eres el protagonista de estos testimonios. Sabes que en estas entrevistas hemos eh, entrevistado o recogido opinión de personas de relieve, pero para mí, te es una persona de relieve porque precisamente ahormas todo este tema en el programa semanal que tienes y en el mensual que tienes Europa Laica Sintonía. ¿Cómo surgió la necesidad, esa motivación tuya de, de arrancar este tipo de programas? Bueno, surgió en, a, a raíz de la visita de, de Benedicto XVI en 2010 hacia, a España me hizo Radiopoli una entrevista como miembro de Sevilla Laica, que soy. Eh, dije lo que opinaba, de que me aparecía una gamberrada eh, y un gamberro, Benedicto XVI, porque mmm, dijo que en aquel momento él consideraba que en España estábamos volviendo a la época de los años 30 de la quema de convento y patatán De hecho, unas semanas después hubo una reacción en contra en la Universidad de Barcelona y, y Follones, en fin, que a partir de ahí me propusieron hacer, a mí Sintonía a Sevilla Laica, eh, un programa sobre laicismo. Eh, la organización de Sevilla Laica era muy cualida en aquella época y, en fin, que a partir de ahí empezó Sintonía Laica. Y a lo largo de este devenir de estos años, que ya son bastantes, eh, ¿qué problemáticas habéis tenido bajo el punto de vista técnico, de localización, de logística, para poder desarrollar este programa tan importante? Uf, eh, mucho problema. Radio Play es una radio comunitaria y. Que surgió a raíz de los presupuestos participativos que el ayuntamiento ponía a disposición de la, de la ciudadanía. Era un proyecto que se votaba y normalmente Radio Aplica Año salía eh, bastante votada, pero después, cuando ganó el PP, Zoido eh, decidió cerrar la emisora, no lo permitimos, nos movilizamos, aguantamos esos cuatro años eh, pagándonos los programas, eh, autofinanciándonos ¿no? cada uno. Y, y hasta ahora eh, así seguimos y en vuestras emisiones el, la parrilla normal supongo que tratáis programas de, de laicidad que duda cabe eh, ¿Se tiene también participación ciudadana directa en el programa o vía indirecta? ¿Tenéis más o menos cuantificada o cualificada la audiencia que tenéis? No, porque no. para entrar en el índice general de medios, como tú sabes, hace falta un dinero que no disponemos los medios comunitarios. ¿no? Entonces, pues no tenemos esa cuantificación ¿no? de audiencia. Eh, hay, sí, hay otra serie de programas de colectivos sociales, otros colectivos sociales y demás. En mi programa, en nuestro programa, eh, Sintonía Laica, pues sí, que entra, por ejemplo, el, la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla contra las inmatriculaciones, que se creó el año pasado. Entran otros colectivos, feministas, colectivos que tienen alguna relación con, la, con el laicismo, claro. Y, y no quiero dejar esta oportunidad que me brindas, que no sé por qué, pero bueno, tú consideras que sí, que considero que es importante que el laicismo se divulgue, ya que los medios de comunicación, como tú bien sabes, rara vez nos dan cancha, pues que se... Que haya medios comunitarios, que es donde pienso yo que podemos tener cierta, eh, cierta posibilidad, pues de hacer eso. Hay un programa aquí en Córdoba, que es en, en Paradigma Radio, que hace el comediante José Antonio Naz, que se llama Domingos Laicos, una vez al mes que eh, es muy interesante eh, lamentablemente en, en León eh, la compañera Olia Díez eh, hizo un par de programas que recordar en una radio universitaria que ahora mismo eh, no, no siguen y ahora precisamente hemos estado comentando con compañeros de Granada Laica que hay una posibilidad de que en Granada una emisora comunitaria eh, haga un programa sobre leicismo, así que estoy contento. Y el desarrollo del programa que tú diriges, el Radiopolis, ¿cuáles son las experiencias eh, más positivas y cuáles son aquellas otras que crees que, que debemos mejorar? Hombre, eh, debemos mejorar yo, empezando por mí, eh, por esta vocalización tan pésima que tengo, etcétera, etcétera. y muchos otros aspectos que yo debería de mejorar, pero bueno, a esta altura de mi vida, <ríe> yo creo que ya... Pero bueno, es muy gratificante entrevistarte a ti, por ejemplo, entrevistar a Paco Delgado, entrevistar a todos los compañeros de que pasan por Sintonía Laica. Eh, Creo que hemos hecho una, un buen trabajo cuando tenía, bueno, había una sesión en Europa Laica en sintonía que era contactar con los grupos territoriales del Estado, que esa, esa sesión me gustaría recuperarla en algún momento cuando ya veamos en Europa Laica si, si, si es oportuno o no. Y sí, bueno, son muchas las satisfacciones, claro. ¿Tienes eh, idea de, por ejemplo, este devenir electoral que viene, de quizá organizar algunos debates con la problemática que existe? Que muchas veces los debates se quedan, eh, como hemos visto esta mañana también aquí, pues en eh, buenas intenciones, buenas declaraciones, que son honestas, pero que después en la práctica pues se quedan a veces, en fin, a mitad camino, cuando no todavía sin salir. Y a veces se pues, necesitan los partidos políticos pues, meterle la puya y confrontarlos con la opinión pública. ¿Cómo lo ves este aspecto bajo el punto de vista, si crees que el medio, radio, el programa que tú diriges, tiene cabida para ese tema o si tienes algunos planes al respecto? Sí, hemos hecho a lo largo de estos nueve años en Sintonía Laica, hemos hecho en sucesivas elecciones, procesos electorales, hemos hecho debates con, con los representantes políticos. ...para que nos pusieran su, su programa electoral en materia de la ciudad... ...en Radiopolis también solemos hacer y ahora nos estamos planteando... ...de cara a las próximas de mayo, eh, hacer otra vez el mismo, el mismo eh, tema... ¿no? De, con, de, ...de convocar a los partidos y que nos planteen su, su programa electoral ...en materia de la ciudad". Y ya para ir finalizando, Miguel, pues sabes que este programa, precisamente tú, por ser el director, lo tienes tasado, que son 10 minutos de testimonio al sí, sí, sí, eso es lo peor que llevo. Es lo peor que llevo. ¿Cómo ves las perspectivas de la laicidad en esta sociedad, con esta juventud, con estos poderes? ¿Cómo lo vemos? Pues ha, ha quedado muy en evidencia, tú lo has visto en esta mesa a la que hemos asistido, la incoherencia de, de los partidos políticos, iba a decir de izquierda porque se supone vamos bueno, no sé por qué se supone, porque el laicismo yo pienso que no es ni de izquierda ni de derecha, es democracia entonces, pero bueno como el PP se declara confesional y el otro no sé qué pues eh, normalmente son los partidos etiquetados de izquierda o de abajo, eh, los que acuden a nuestras eh, invitaciones. y Pero hemos visto que no se sostiene... Eh, la coherencia brilla por su ausencia. Eh, terminaré diciendo, ¿no? Respecto a, lo, a los partidos de izquierda. Y bueno, esperemos que... Estamos bastante fastidiados en Andalucía con el, el, el, el auge de la ultraderecha. Y me temo que... Pff, veremos a ver... No sé. Bueno, Miguel, pues yo muchas gracias por tu tiempo, que vas a seguir con el programa, porque esto al día causa una sección del mismo. Eh, tu curiosidad es tu compromiso y en ello estaremos. Muchas gracias. A ti y a ti, Juanjo.